El 22 de febrero de 1857, día en el que nació Robert Stephenson Smith Baden Powell, el fundador de este movimiento, nadie imaginó probablemente que sus logros supondrían un antes y un después en la vida de niños, niñas y jóvenes de todo el mundo, incluso más de un siglo y medio después, en el que continuamos marcando esta fecha en nuestros calendarios y que esperamos que dure eternamente. Baden-Powell consiguió desarrollar una organización que sobreviviera a las dos guerras mundiales, que sobrevivió en los conceptos democráticos y dio la espalda a los totalitarismos y a las dictaduras. El Movimiento Scout ha evolucionado de la mano de la sociedad. Por ello, hoy en día, el Movimiento Scout es una pieza fundamental en la educación igualitaria, en la lucha por el respeto a la diversidad, contra los discursos de odio y por la igualdad real de oportunidades. La defensa de la naturaleza y el cuidado del planeta también son muy importantes para el Scout, además de otros muchos compromisos educativos como la salud o con la sociedad. Los niños, niñas y jóvenes tenemos derecho a que nos escuchen, a que tengan en cuenta nuestras opiniones. En los Scouts ya desde la infancia tenemos la capacidad y la disposición de comprometernos a construir un mundo mejor. Nuestras actividades son mucho más que ocio, son una vía de inclusión muy potente, de normalización, de trabajo en equipo, de desarrollo personal y profesional, de constante aprendizaje. El derecho al juego es algo muy serio. Jugando como aprendemos los primeros valores, esos que permiten defender la democracia y la solidaridad. Jugar y aprender jugando es la base del método SCOUT. El método SCAU empuja a la búsqueda del bien común por encima de los intereses personales, hacer el bien sin esperar nada a cambio, a forzarnos por servir a la comunidad con mirada global y acción local. Tantos años de esfuerzo y tiempo merecen una especial mención a todo el voluntariado, que dedica su vida a compartirla con la infancia y la juventud y a construir, junto a ellas, una sociedad más justa. Pero necesitamos muchas más manos. Necesitamos a personas voluntarias que ayuden a dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. ¿Nos ayudas? Construir un mundo mejor. Eso es algo de cara.